Buenas tardes y buenos días, queridos amigos de Latinoamérica, a todos los que nos visitan. Eh, queremos darles la bienvenida una vez más a Dialogando con GAF. En esta ocasión les damos la bienvenida a ustedes que nos visitan de todos los países de Latinoamérica, México, así como Chile, Perú, Colombia. Les agradecemos el poder estarnos visitando y poder llegar hasta ustedes. En esta ocasión nos tocan dos pláticas, la plática de durezas y la segunda plática de Freightliner. Así es que esperamos que estas pláticas sean de mucho beneficio para ustedes. Los dejamos con nuestros compañeros Oscar y Juan René para que puedan abundar sobre el tema. Muchas gracias por asistir y muchas gracias por acompañar este día. Pues buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Vamos a empezar con el tema de la dureza. Vamos a definir primero qué es dureza. En este caso, ya está en el proyecto. ¿verdad? Sí. Vamos a preguntar a este Oscar: ¿qué es, ¿qué es un polímero? Bueno, pues es que nada, buenas tardes, gracias por otra vez estar aquí con nosotros una tarde. Vamos a ampliar todo el tema de lo que es la dureza en lo que son los polímeros. Y el polímero es un material de altas propiedades mecánicas y tiene un mayor... Este, pues ahora sí que sus materiales son muy bondadosos y es superior a otros materiales convencionales que vas a encontrar en el mercado. Muy bien, este, ¿qué dureza es? ¿De ¿Qué dureza manejamos? ¿Cómo podemos medir la dureza? Fíjate que si sí, aquí hay una incógnita en el mercado, oye, ¿cómo ya podemos medir nuestras piezas? Y en este caso la hay una, una fácil, ¿verdad? Una herramienta y una forma de medir. En este caso es una dureza short. Y es una escala y esto nos da un instrumento como que tú acabas de agarrar, que en este caso es por penetración, ¿verdad? ¿Cómo podemos este, medir la dureza? o ¿Todos los polímeros o los plásticos se miden este, con un solo durómetro? ¿O cómo está este, aquí el asunto de las durezas? Sí, mira, fíjate que aquí eso es muy importante para que sepa nuestro público que nos ve ahí en, en línea que realmente este es un durómetro que mide por escala en short A o short. D Hay muchos instrumentos que vienen compartidos que pueden medir la dureza o se pueden dividir en dos, en Chor A y en Chor D seis instrumentos para ambas muy bien, este, aquí tenemos una tablita, aquí nos dice que este viene Shor o Shor D ¿cómo podemos diferenciar esto, el Shor con, con relación a Shor D? Ah, fíjate que es muy importante por la escala de dureza. Uno que es short A, viene de lo que son semiblandos a duros. Mientras que el short D viene un poquito más de semiduros a extraduros. Por eso es un poquito más, este, más fuerte lo que es un short D. Este, ¿Yo con este durómetro puedo medir este, la dureza short D? Aquí en esta parte, pues, tenemos ahorita uno independiente que es puro short A. Entonces, nosotros vamos a medir material con short A. ¿Qué figuras de las que nosotros manejamos este, en el mercado este, traen la dureza a Shora? Ah, la mayoría de lo que son los soportes para radiador es digamos, una dureza de 60. En una dureza de 70 son soportes de motor, soportes de cabina, soportes de algunos este, camarotes, como la dureza de un 80, que la mayoría son para suspensiones, en este caso para lo que le dicen granadas o bujes para barras estabilizadoras este Bueno, los soportes de, de radiador, de compresor, ¿en qué dureza este, los traemos, este, Oscar? De 60, mi micrófonos, y fíjate que aquí ahorita aprovechando, aquí hay uno es el soporte de lo que es, y vamos a dar lo que es esta figura, ¿verdad? Lo pones en cero, ¿verdad? Aquí hay un indicador que es en cero, la aguja, y, y lo ven a ver, un poquito más allá. Aquí nos está dando un 55, que es el rango que nosotros manejamos de 55 a 65, Show A, ah, se va a ver dentro, de, dentro del rango, está bien, ¿verdad? Oscar, ¿y por qué manejamos esa dureza en este, en los soportes de radiador en los de camarote? ¿Por qué manejamos esas pruebas internas, pruebas externas y pruebas de campo? Muy bien, este, aquí tenía que... este entonces queremos decir que un soporte de radiador es diferente la dureza a un soporte de motor es correcto y aquí tenemos incluso vamos a ver ya vimos aquí ahorita la dureza que trae un soporte de radiador ahora vamos a ver el soporte de motor en este caso del Kenwood, ¿verdad? igual digamos que ser el, el cero ajustamos lo que es la medida y vamos a ver y si ves ya aquí tenemos 65, 70, que es el grado, ¿verdad? Que estamos hablando de 65 a 75, short de... ¡Ah! ¿Qué pasaría a este Oscar si yo le pongo una dureza que a mí se me ocurra, como hacen las imitaciones? Que, digamos, en vez de 70 pueden traer 80 o 90. ¿Qué pasaría con un soporte de motor? Lo que va a pasar es que te va a comenzar a vibrar mucho y no va a absorber. Ahora, esta parte de la banda es para que sea un... Un manejo más confortable de la unidad. Muy bien. Y en los soportes de suspensión, digamos como los bujes de barra torsión, este, ¿qué dureza traemos aquí? Este, Oscar? Fíjate que esta dureza traemos en una dureza 80. Y lo vamos a hablar. Igual, cero. Ya está, compañero. 80. 80. Uh -huh. ¿Y qué pasa, verdad? Fíjate que con los dos procesos certificados, esta norma de Short A. Es internacional, entonces la mayoría de los esfuerzos debe estar en esos grados, ¿verdad? En, short? Ah. ¿En ¿Es una dureza que se te ocurrió a ti o estás bajo una norma? Va bajo está una norma y en este caso estamos bajo parámetros de la CTM. Muy bien. Aquí traemos un ejemplo de, de comportamiento de un buque de barra de torsión, que es una dureza este, 80 Shora. Vamos a darle clic aquí para que vean el comportamiento del de lo que es un tensor en un buque este de torsión, ¿no? Y fíjate, ahorita estamos viendo ahorita esos esfuerzos que son torsionales, vemos ahí realmente ahí que nuestro material tiene aspectos de dureza de 70, ¿por qué? Porque se ve esa flexibilidad, se ve ese comportamiento de lo que es una resiliencia del material. ¿Estos buques de barra de torsión son equivalentes a los que se manejan en el mercado? Es correcto, puesto que estamos dentro de una norma que queremos estar dentro de la normativa. Aquí traemos otros ejemplos para que vean la flexibilidad que tiene nuestro material. Y siempre son las pruebas de lo que es fuerza torsional, ¿verdad? En eh, los buques de suspensión queremos decir que entonces traemos una dureza 80 horas ¿de correcto. ¿no? ¿no? Y incluso este, podemos ver ahorita, ver cómo realmente tenemos el aspecto de absorción de los esfuerzos, ¿verdad? Cuando nosotros lo aplicamos directamente a esos esfuerzos. Sí. Aquí tenemos una característica muy singular de nuestro material, de marca GAF. ¿Cuál sería esa este, que le llaman resiliencia? Ah, ok, ese es el estado que en el tiempo Vuelve a su estado original. Entonces es prácticamente muy rápido nuestro material, nuestro que otros se tardan un poquito más de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se comprime una suspensión para el siguiente tope el material sigue listo, para sí, sigue sí, exactamente, fíjate que sí, sigue ya listo para poder otra vez absorber, otra vez el impacto y los cuernos irregulares. Con este tipo de dureza mantienen los ejes mucho más tiempo alineados, pues, es correcto. ¿Qué beneficio tenemos con esto? Menos desgaste irregular de neumáticos, ¿verdad? Sí. Y bueno, aquí el detalle que tenemos nosotros en lo que es la ventaja de la dureza es la reducción de exceso de ruido. Tenemos un mejor confort y seguridad al manejo. Tenemos este, también que destacar que su resistencia estructural es mucho mayor que el material que está dentro del mercado y tiene una resistencia a la, humanidad, a la humedad y este, ¿por qué dices que tiene resistencia a la humedad o a cualquier otro agente derivado del petróleo? ¿por su estructura? por su estructura que realmente es un polímero que en la con o penetra lo que hace es que es como un impermeable impermeable de qué lado lo que realmente es el producto es la ventaja que traemos nosotros con relación a otros materiales, ¿no? Es correcto. Pues este, amigos que nos están escuchando, esperemos que este, ya ven que aquí el tiempo es oro. Este, esperemos que nos manden algunas de sus preguntas. Nosotros traemos este aquí mucho material para poderles mandar por correo que nos puedan escribir. Nosotros este con todo este confianza les podemos dar la información, ya sea por medio de fichas, alguna cuestión este, mecánica, técnica, pues aquí nosotros estamos para la orden. N nuestro tiempo se terminó por el tiempo que pues, es un poco reducido a, en este tipo de eventos, pero ya tenemos aquí la participación de César Antor, nuestro compañero de asesoría técnica, junto con Juan Manuel, Juan Manuel que nos está visitando de otro país pues les damos la bienvenida, ¿no? Y muy, muy, muchas muy, gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. bien. Permiso. Bueno, eh, muy buenas tardes amigos de Latinoamérica. Buenas tardes César. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar acompañándolos acá en estas transmisiones en vivo eh, para conocer ciertos eh, temas importantes de, de nuestros productos. En este caso, pues, con César vamos a dar la, la parte de los items que usan ciertos modelos de Freightliner, como los son Century, Colombia y, y Cascadia. Es correcto. Los dejo con mi compañero para que nos pueda ampliar la información. Gracias. Pues, pues Muy buenas tardes a todos. Eh, les damos las gracias por estarnos eh, viendo, escuchándonos. Espero que esta información pues prácticamente sea eh, beneficiosa para todos nuestros seguidores. Eh, realmente es muy importante porque nuestro producto, pues, de antemano lo sabes Juan, es un producto muy, muy resistente de gama premium. Así nos tienen considerado y eso para nosotros es algo muy, muy importante. Pues vamos a dar inicio con nuestra plática claro. de Liner. En este caso vamos a empezar con nuestro modelo Century. Bueno, pues hablando de este modelo, nosotros eh, podemos ver en la imagen, eh, en el caso de las aplicaciones que tenemos para esta unidad, o en este modelo, en este caso, estamos hablando de cabina, motor, radiador, suspensión delantera, cofre, cardán, suspensión trasera, quinta rueda y camarote, vamos a empezar con el caso de la suspensión delantera, eh, vamos a encontrar en esta parte que los tractocamiones, eh, manejamos dos tipos de suspensiones, vamos a traer una suspensión mecánica o una neumática frontal, Obviamente. Puede ser también inversa, ¿verdad? En Esto la parte bajo la configuración de equipo original. Es correcto. Mira, eh, hoy, hoy en día eh, nosotros nos basamos sobre el mercado mexicano. Realmente, eh, pues, estamos eh, diseñando o configurando nuestro... Eh, pues material o códigos de acuerdo al equipo del fabricante, en este caso, ¿no? Es por eso que es importante mencionar con cuáles suspensiones sale hoy en día en el mercado y esto es lo que nos beneficia, ¿no? Para nosotros poder dar un, un, una aplicación más certera en este caso. Excelente. Pues vamos a empezar con la suspensión delantera AirTech. Estamos hablando de los siguientes códigos, como lo podemos ver en el diagrama. Podemos aplicar la 11094. La 11094, 11066 va a ser muy común en Frey liner. Eso. Lo podemos encontrar eh, ya sea hasta en una suspensión este, mecánica. Bueno, en este caso pues nos referimos a esta suspensión eh, neumática como tal, ¿verdad? Aquí encontramos también, por ejemplo... Eh, el código 13725, que es un kit de soporte para muelle. ¿Qué viene esto? A la parte inferior de la muelle, de uno de los extremos, podemos encontrar este, este tipo de, de soporte, pero viene con nuestra tornillería. Y en sí, este es caso, perfecto. también si tú te das cuenta, podemos encontrar que tenemos un tornillo ajá, eh, de media pulgada para su aplicación y un torque de 92 a 97 eh, libras de torque. De libra de torque. ¿Sí? En el caso para eh, dar el torque de, de metal a metal, que este tema es súper importante para que el producto esté bien instalado y que pueda dar el rendimiento que pues es acostumbrado a de GAF. Es correcto. Eh, también podemos darnos cuenta que en la parte donde ingresa o en este caso la tornillería hacia el centro de nuestro soporte, Estamos hablando de un tornillo de tres cuartos, que es que vamos a torquear ahí. Entonces, si tú te das cuenta, la, la aplicación de torque es diferente. Estamos hablando de 286 libras de torque. Esto pues nos refiere a que tengamos una precisión en la fuerza correcta para que trabaje ideal o correctamente nuestro, bueno, nada más obviamente nuestro soporte, ¿verdad? Sino cualquier aplicación, ya sea soportería de motor, de suspensión o de cabina en este caso. Y con esto pues evitamos vibraciones, ¿verdad? Dentro, eh, dentro evitamos, la evitamos la vibración, evitamos eh, que realmente el comportamiento tanto de la elongación, eh, o en este caso, el, eh, pues vayámonos, coloquialmente le decimos aquí nosotros, eh, la forma en que se comporta nuestro, nuestro material, pues va a ser el correcto como tal. ¿sí? Excelente. Eh, y pues vamos a evitar precisamente las vibraciones, eh, que nos, nos transmiten eh, vibraciones a la cabina, eh, que el producto no se vuelva piedra si le damos un torque de más o una fuerza excesiva, y podamos provocar que esto pueda tener eh, alguna, hasta algún fallo ¿no? mecánico. ¿Sale? Eh, pues bueno, regresamos a, en este caso con la aplicación de, de varios este, códigos que tenemos para este tipo de, de suspensión. suspensión. También estamos hablando del 18994, si nada más queremos en este caso el puro soporte. ¿sí? Igual ahí podemos ver la, la cantidad de dos piezas en la aplicación de esta, de esta suspensión y el torque de 286 libras un tornillo de tres cuartos, en el caso de que digas yo no quiero reemplazar mi tornillo, pero lo más correcto ideal es cambiar totalmente todos los componentes. Si en este caso eh, queremos el puro refuerzo trasero, en este caso la tornillería, es el código 3111. Uh -huh. Y también tenemos nuestras tapas para soporte del muelle, ¿no? estas son dos piezas, pues obviamente esta nada más es una colocación. Pues pasemos a suspensión delantera mecánica, que es la que te mencionaba, Juan Manuel. Correcto. Eh, esto lo vamos a encontrar muy comúnmente en los tractocamiones. Digo, también esta misma suspensión la lo, lo, lo, lo trae camioncitos ligeros como el M2 el FL-70, ¿no? la mayor parte de las, de las unidades Freeland lo van a entrar, pero esta es una suspensión muy común y muy comercial que hoy, últimamente se está viendo en el mercado, sobre todo en el mercado nacional, estamos okay. hablando del mercado mexicano, que es donde nosotros estamos. Y creo que también en el mercado centroamericano y sudamericano esta, esta suspensión también está... Dando esa tendencia. Así que tenemos los componentes para, para poder apoyarlos en estos mercados. Sí, de hecho es muy importante también mencionarles que a lo mejor va a haber diferentes configuraciones, tanto en el mercado, digo, yo estoy hablando del mercado mexicano, pero también va a haber otras configuraciones que podemos encontrar en el mercado, tanto centroamericano, bueno, en este de Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Puede haber diferentes... Y pues bueno, regresando al tema de la suspensión delantera, aquí podemos darnos cuenta para cuáles aplica esta suspensión. Estamos hablando del FL, el M2, el Columbia, Century, no eh, Coronado. Por ejemplo, en nuestro mercado ya el Coronado realmente no es mucho movimiento pero para otros mercados sí lo hay. correcto Es por eso que nosotros ponemos casi la mayor parte donde aplica este tipo de suspensión. ¿Sí? Bueno, pues estamos hablando del 18600. ¿Sí? que son los albardones, en este caso es un albardón de aluminio. La aplicación, de acuerdo también, es importante identificar eh, el tipo de percha. Podemos traer el, el 18600 o el 11066, cualquiera de las dos. Es muy importante que nosotros echemos un vistazo cuando estamos desinstalando este tipo de suspensiones, porque puede venir de acuerdo a una cierta configuración. Recuerden que cada configuración viene de acuerdo a la carga o al esfuerzo que le va a dar, en este caso, el cliente, ¿no? el cliente. o las necesidades que requiere el cliente. 11.094 que es el famoso coloquialmente huesito eh, me llaman pero realmente es un soporte para muelle eh, realmente este puede traer este tipo de percha o en el caso de la 11.066 vamos a cambiar la configuración, sí. aquí tenemos unas imágenes donde podemos apreciar no suspensión trasera este es muy común en los tractocamiones también obviamente de Freightliner lo vas a encontrar casi en la mayor parte estamos hablando de la fast 2 Airliner Correcto. Eh, esto ya lo habíamos mencionado en modelos anteriores con nuestro compañero eh, Herbert. Sí, eh, es una suspensión muy común, muy comercial que lo traen. Eh, yo creo que es una suspensión muy noble, muy rendidora. Eh, estamos hablando aquí de los códigos 11.004. Estamos hablando, por ejemplo, el torque que aplica para este tipo de, de, de buje de torsión estamos hablando de 180 libras para un eh, bueno pues un tornillo de 5 octavos no en el caso que ingresa en los barreros de este de este buje de torsión 13521 o 13799 esta última o se comentó que es un buje giratorio. giratorio correcto nos ayuda a no tener esas eh, o librar unos esfuerzos, ¿no? Eh, al final de cuentas va a contar con su, o va a cumplir con esa funcionalidad de mantener alineados nuestros ejes, pero va a ser eh, más libre, va a trabajar más libre a comparación de las otras dos, que es más torsional, que eh, obviamente genera la torsión, regresa a regresa su posición original, ya lo hablamos hace rato con los compañeros, en caso de la resiliencia. Resiliencia. Ajá. Tenemos tres tipos de aplicación de tensores. Estamos hablando de, en este caso ya de los kits. ¿Por qué le damos kit? Bueno, pues porque ya viene el tensor junto con las dos eh, bujes de torsión. Estamos hablando en este caso del 11.078. Eh, pues traemos una cavidad recta para aplicar, obviamente, nuestra eh, buje de torsión 11.004. Uh -huh. Correcto. Eh, tenemos la 11.081. Sí, eh, aquí también podemos ver una cavidad recta. Igual, pero aquí lo que cambia es la distancia entre centros del tensor. Esa es una pregunta muy común en los mercados. ¿Qué barra aplica para mi, eh, o en este caso, qué tensor aplica para esta suspensión? Es, eh, es bien importante, eh, ah, no porque pensamos que traemos una eh, suspensión FAS 2 eh, Airliner, eh, ¿Tenemos que re, eh, realmente utilizar un metro, util, eh, revisar la distancia entre centros de nuestro tensor para nosotros saber cuál es la, la, la, aplicación, correcta. la aplicación correcta? Sí, porque muchas veces ah, ¿no? este, yo nada más traigo esta suspensión, eh, la monto o simplemente pido el código, pero ¿qué crees que realmente a lo mejor venía diferente la, la distancia? es La 10.078 es de 23 pulgadas, 23 13 16, ah, 23, 23 16. pulgadas 13 16. Excelente. Y en el caso de la 11081 estamos hablando de 24 pulgadas 732. Excelente. Tenemos otro código que es el 11 121 ese pues realmente además es la pura barra de torsión ahí podemos ingresar nuestra eh, buje de torsión que es el 13521. porque viene engargolado. Ese, eso también ya lo, lo comentamos, lo comentamos ahí. es muy, muy importante digo al final de cuentas eh, a lo mejor nos escuchas un poquito repetitivos pero son las eh, suspensiones que traen este tipo de, de, de unidades ese. o de modelos no y pues también estamos viendo la 11.005 en este caso, estos, tanto la 11005 como la 11083, estamos eh, viendo que aplica para eh, la cavidad del de eh, ojillo de la muelle. ¿Mm? Más conocidos en el mercado como los palos de golf, la famosa palo de, de hockey, que en algunos mercados se, se menciona así. Y es bien importante también mencionar, eh, si tú te das cuenta en el diagrama, eh, Juan, eh, podemos darnos cuenta que tenemos un palo de golf, o la, en este caso la muelle, la, la geometría, es recta, totalmente recta, Exacto. y la otra la tenemos un poquito inclinada. Exacto. Obviamente puede haber una configuración de carga. Y es por eso que es importante, si nosotros detectamos esa parte, podemos detectar también, en este caso, el tensor que podamos traer. Sí, todo va basado, va basado obviamente, en la, eh, la configuración de acuerdo a la necesidad de nuestro cliente. Excelente. Aquí tenemos eh, imágenes donde también podemos apreciar, eh, en este caso, dónde aplican nuestros códigos. Excelente. La 11005, la 11083, las dos no tienen ningún problema, la única diferencia es que la 11083 pues trae un tope, un, un pequeño eh, faldoncillo o labio, por decirlo de esa manera, en uno de los extremos del cuerpo del casquillo, que nos ayuda a, obviamente, cuando nosotros lo ingresamos, aquí podemos darnos cuenta de ese, de ese pequeño... Eh, eh, faloncito o, o labio, ¿no? Uh -huh. Y como lo mencionaba con Herbert, pues es importante también saber la posición de, de, de, de ese tope? realmente, ese tope. Es correcto, muchas veces lo decimos también por seguridad, no podemos ingresar un tope hacia el lado exterior de nuestra suspensión. ¿Por qué? Porque puedes por X o Y, puede haber un, un accidente y esto nos puede provocar que este se salga y pueda generar algo que no, no queremos, ¿verdad? Entonces tiene un porqué, tiene un, un grado de inclinación de 5 a 6 grados de inclinación también nuestro, nuestro buje de torsión. En este caso, los ojillos, si tú te das cuenta, no está totalmente recto a 90 grados. Todo eso es muy importante, es muy importante que lo sepa nuestro público, los que pues, tuvieron la oportunidad de vernos en la plática anterior, eh, pues bueno, ya lo saben de antemano, los que nos están viendo actualmente, pues es importante saber este tipo de, de tecnicismos o de este tipo de tips, sobre todo cuando instalamos. Cuando vamos a desinstalar nuestros bujes de torsión, sacarlos, obviamente antes de, de sacarlos, marcarlos, marcar el ojillo, el ojillo en referencia a nuestro, eh, la cavidad, Ajá, para no perder la posición. Excelente. Excelente. Aquí también podemos ver la, la aplicación de los tres códigos de los tensores que te mencionaba. Eh, van en la parte superior de nuestro diferencial. Sí, en este caso, 11078, 11081 o U11121. Importante, antes de solicitar un tensor, eh, medir la distancia de centro a centro para que podamos dar el exacto. Es correcto. ¿Cómo podemos medir? Eh, siempre, eh, una de las maneras, el tecnicismo que nosotros ocupamos, pues digo si tienes tú la, la, la, en este caso el buje de torsión instalado pues podemos checar desde la parte o del extremo de nuestra nuestro cavidad correcto. digamos en la parte interior hacia la parte exterior exterior del de la cavidad de, del otro extremo correcto Ajá. y eso nos va a dar nuestra un Detroit dice de, eh, de Troll Diesel Series 60, sí, sí. Este, pues estamos hablando de 14 litros de capacidad, bueno en este caso no de capacidad, sino de una capacidad de 515 caballos de potencia y podemos tener estas dos opciones, podemos tener eh, la aplicación pues obviamente para las el, el soporte delantero, pues estamos hablando de del 074, ¿sí? obviamente una, eh, es una pieza la que aplica el torque de 90 libras estamos hablando de 3 cuartos de, de, en este caso de, por el tornillo que lleva ¿por qué cambia? si hace rato estamos hablando de 286 ahorita estamos hablando de 90 se hablaba anteriormente pues, precisamente los torques que nosotros que, tenemos que dar no es lo mismo dar un torque de metal a metal a, a la aplicación de la goma no a la goma obviamente el comportamiento que va a tener a la hora de comprimir tenemos que dejar lo que le comentaba Herbert en su momento pues tenemos que hacer que de tres cuartas partes de nuestro cuerpo, de nuestra goma, deben de quedar libres y una cuarta parte es la que debe tener ese, ese torque. Excelente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tenga esos comportamientos o esos esfuerzos libres, pueda trabajar libre nuestro, nuestro soporte elongación, compresión, recuerda que estamos hablando de irregularidades, estamos hablando de que está cargando el peso simplemente del motor estamos hablando de vibraciones no. entonces son varios esfuerzos que realiza, si nosotros no le damos ese tipo eh, de, de torques, vamos a tener problemas, para transmitir vibraciones a, a, a la cabina, no va a cumplir la función, se va a sentir muy rígido, rígido. en este caso la unidad, no. entonces son, son detalles son tips que nosotros debemos de de, de saberle en caso de que no tengas un torquímetro y sabemos de antemano que mucha muchos maestros allá afuera, eh, muchos mecánicos técnicos, a lo mejor no tenemos la herramienta a necesaria ver. y eso es importante, por eso, ok, pues no no lo sé, pero pues a lo mejor me baso sobre ese cuartito de, de, de, de mis, compresión, de compresión ¿Es que claro, voy a compresión. tener en, en, en mi goma, ¿no? En y este también caso. depende del, del grado de la torrillería, ¿verdad? Si es grado 5. 8. Eh, en este caso nosotros manejamos grado 8. Excelente. ¿Sí? No podemos manejar un grado eh, inferior. ¿Por qué? Porque es una norma, una norma que eh, automotriz prácticamente que nos exige el mercado. Recuerda que nosotros sí. y nuestros productos están enfocados a lo del fabricante o de equipo original. El equipo original. Uh -huh. Excelente. Y como puedes darte cuenta, aquí tenemos también el 11065, son dos eh, soportes traseros, su aplicación... Eh, obviamente parte sujeta la puede ser la parte trasera de donde va la transmisión. Nosotros aquí pues, con el término técnico es parte trasera o trasero. Eh, soporte trasero. Y estamos hablando que trae un tornillo de 5 octavos. Por lo tanto, mi eh, torque va a ser de 80 libras. Pie. Así es. Y opciones, lo que te mencionaba, de acuerdo a configuraciones, de acuerdo a capacidad de carga, nos puede cambiar el 11074 o el código 11077, si tú te das cuenta que ya cambió totalmente o radicalmente la geometría de uno con otro. Exactamente. sí Y aquí estamos hablando de tres cuartos de tornillo otra vez en el apriete. Eh, perdón, el tornillo y 90 libras to eh, torque. torque en el apriete en este caso, ¿no? Excelente. Y aquí tenemos los diagramas la parte frontal 11.074, parte lateral 11.077 u 11.089 que es un kit donde aplica obviamente los dos este, ambas suporte, piezas, ¿no? ambas y, piezas. La tornillería. y aquí tenemos una imagen donde te, también puedes apreciar que puede aplicar el 11.065. Es importante mencionar que eh, en ambas configuraciones tenemos los kits completos Sí, eh, sí, eh, es, es, eh, si, si tienen dudas, precisamente, qué bueno que lo mencionas. Eh, muchos eh, de nuestros códigos manejamos kits. Excelente. Eh, eh, obviamente sabemos de antemano, eh, el debe ser es que reemplacemos la soportería completa, completa. siempre siempre, no nada más cambiar un soporte porque el otro todavía lo vemos bueno o tenemos esos detallitos, no es muy importante cambiar o reemplazar totalmente la soportería para que los esfuerzos o todo lo que se requiera, en este caso trabaje ideal o correctamente no excelente ¿Sí? vayámonos a la parte de cofre estamos hablando de los siguientes códigos 1106, 1106 perdón eh, gancho para cofre izquierdo 1107 el derecho obviamente aquí no hay mucho realmente nada más es de eh, ambos costados para, para los ganchos de cofre eh, el 1124 que es una guía de cofre aquí la podemos apreciar en, en qué posición va eh, ubicada y el 11.019 el 11.019 lo encontramos en la mayor parte de los freeliner en la bisagra la que hace que se desplace nuestro cofre Exactamente. algo que también vuelvo a repetir y que es importante mencionar es que este tipo de, de buje eh, siempre eh, consideren que venga de equipo original. Si ya hubo una modificación en las bisagras, si ya lo cambiaron porque hubo un siniestro o que se dañó y reemplazamos las bisagras y no trae las dimensiones correctas, vamos a tener estos problemas. Inconvenientes. O inconvenientes. Cabina 1110 kit de soporte para cabina, dos piezas en su aplicación, el torque es de 180 libras para un tornillo de 5 octavos, aquí obviamente otra vez cambia el torque, porque estamos hablando de metal a metal, 1136, es ¿sí? 11 un kit de tensor para cabina, podemos traer este, este tipo de tensor en el caso de que traiga, bueno, eh, tra venga con una eh, suspensión neumática en la parte de la cabina en la parte trasera, podemos traer este tipo de tensor o si tenemos, en este caso nos queremos reemplazar los bujes, tenemos el código 11132 para un tornillo de 5 octavos que, que tiene de e ingresa en este, en este tipo de bujes y el torque es de 180 libras-pie. Excelente. Y el código 11075 si en el caso que nosotros nada más queramos reemplazar el puro núcleo corazón de nuestro eh, soporte para cabina. Si lo queremos completo, que ya lo dañamos, algo en este caso la... La, la, la perchita pues ocupamos el 1110 11, excelente uh -huh. radiador tenemos estos dos tipos de, de, de, de códigos, 11.021 y 11.129. Aquí viene también cantidad. Este 11.129 es bien complejo eh, en el mercado mexicano tenerlo, pero sí se maneja al final de cuentas. Excelente. Tal vez allá en Centroamérica, Sud eh, Sudamérica, podamos verlo más comúnmente. También tenemos esa, ese, ese tipo de, de, de cargador de radiador uh -huh. y es importante que los clientes sepan que... Eh, tenemos la, la especificación para soportar altas temperaturas. Es correcto. El cardán, pues prácticamente tenemos los siguientes códigos, 40,074, que es todo el kit completo. Viene prácticamente el columpio, la goma, el valero, ¿sí? Eh, 18,002, en el caso de que tengamos... Eh, dañada nada más nuestra pura goma, simplemente se hace el reemplazo, 40197, que es el famoso autoajustable. autoajustable. Uh -huh. Este pues prácticamente, eh, es bien importante también que cuando se instale o se desinstalen este tipo de, de piezas o soportes, eh, muy importante mantener el, en este caso la calza o los grados que debe traer nuestra posición de nuestro cardan o flecha cardán ¿Por qué? Porque muchas veces quitamos lineas, aquí si te das cuenta tiene una lina que la está calzando en la imagen como se ve, muchas veces la quitamos, y a lo, lo mejor no, el, el técnico la se le doy, no la cambia, con... empieza a rumbar o empieza a tener otros problemas que a lo mejor no tienen nada que ver con la goma o en este caso y con el Y también soporte. es importante tener el balanceo del... Del eje, ¿verdad? Que también el, puede dar algún problema. El balanceo, checar obviamente los eh, el, yugo, el yugo, el yugo que cuando desinstalen ten, tengan o marquen la oposición de los yugos de, de la barra, que vayan hermanados, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si los invertimos o, o algo pasa ahí, pierde prácticamente ese balanceo que tú mencionas. En el caso de que no podamos balancear simplemente, eh, marcarlos, ¿no? Marcarlos, excelente. Frenos, manejamos ciertos componentes para los frenos, el 17501, que es el buje para eh, Gavilán. Aquí podemos darnos cuenta en dónde va la aplicación de este. En este caso tenemos tres tipos de rodillos: el 18.210, 18.252 y 18.248. ¿sí? Eh, esto va de acuerdo también a configuración. Estamos hablando que un rodillo, bueno, en el caso del 18.210, estamos hablando de una pulgada un cuarto de diámetro exterior. ¿sí? Alguno de estos puede ser ya de acuerdo también a lo que requiera el cliente. Ok. Eh, me voy a ir un poquito rápido porque tenemos muy escaso el tiempo para que también puedan apreciar los otros dos modelos. Excelente. Quinta rueda, estamos hablando, esto es muy común en el mercado nacional, eh, por configuración de equipo Freeliner aquí en México, casi por lo general viene con la... Eh, eh, eh, bueno, estos códigos, el 11517 y 40140, que es el en el caso del kit, y viene para nuestra quinta rueda, la, la Holland. Y se y puede haber tal vez yo puede haber otro tipo de marcas, pero por eh, casi por lo general viene con viene este con tipo de componentes. Es correcto. Y los otros componentes, lo que también mencionábamos, de, si es para transmisión, Ito, vamos a encontrar el código 11611. No importa si es de 9, de 11, de 13 velocidades, el, sí. el, en este caso el buje para, para sí, la calavera va a traer este buje. Y el empaque para tapón dice que es el caso del 1140 140 también eh, es muy importante mencionar que venga el tapón de equipo original. Si ya hubo un cambio o algo, vamos a tener problemillas. Si no viene con las dimensiones correctas. Y aquí es donde también hacemos referencia a que a nuestros productos no les afecta el contacto con el diésel, ¿verdad? No, la resistencia y propiedades que tienen nuestros, eh, en este caso, nuestros eh, materiales, son, son resistentes, totalmente abrasivos, a, recuerden que son resistentes a redes ultravioleta, a la intemperie, ¿sí? Eso es algo muy importante, ¿no? A diferencia de otros eh, componentes o de otros materiales que se manejan en el mercado comúnmente. Y pues bueno, pasemos a lo que es el Freeliner Columbia. Prácticamente es muy similar los componentes, nada más aquí vamos a ver una pequeña diferencia, diferencia de, perdón, eh, la diferencia entre el Century. La aplicación es la misma, suspensión delantera, radiador, motor, cofre, cardán, suspensión trasera, quinta rueda y camarote. como puedes darte cuenta lo que platicamos? Suspensión Airtex, los mismos componentes. Los mismos componentes. Es correcto. Suspensión delantera, lo que mencionábamos, es muy común que vamos a encontrar la suspensión mecánica en este caso. Suspensión trasera la FAS 2 Airliner, también los mismos componentes. Diagrama, obviamente, o imágenes de, de la aplicación. Pero aquí esto es donde cambia. Lo que te mencionaba, sí, donde hablábamos eh, de un de, de Detroit Diesel serie 60, aquí estamos hablando de un Cummins ISX 15 litros o un Detroit DD15 TC. Este puede traer desde 450 caballos en el caso del Cummins o en el caso del DD15, estamos hablando de 460 550 caballos de potencia, Cambia con de un torque de 1,610, 20 libras de arrastre o de torque de fuerza. Esto es muy importante y podemos darnos cuenta de la aplicación One. Bueno, aquí podemos darnos cuenta del 11.074, el soporte delantero. ¿sí? Eh, la aplicación obviamente... Eh, parte frontal 11.065 parte trasera, cantidad dos piezas eh, ambos traen un tornillo de 3 cuartos el torque va a ser de 90 libras pie ¿Mm? y en el caso de este DD15 estamos hablando de un soporte delantero el 11.116, bueno es un kit prácticamente aquí cambia de 5 octavos la tornillería por lo tanto un torque de 80 libras obviamente le vamos a dar 85, ¿no? más o menos y aquí ya estamos hablando de uno de los eh, soportes de motor importantes, el 1149. 11 nosotros quiero mencionar que manejamos nada más el puro núcleo, el puro corazón. Eh, el, el herraje realmente pues sí lo necesitamos eh, traer de nuestro cliente para nosotros pueda hacer ese, ese cambio, ¿no? O esa modificación. Es decir, de ese... ¿Nuestro cliente debe traer su pieza completa? Y en, en, los, eh, en los centros de servicio se puede hacer la extracción e instalación del mismo. Es el mismo cliente en su propio taller. Bueno, para esto sí es importante que tengamos eh, la herramienta, el herramiental necesario, el dispositivo para poder hacer. Recuerden sí, que sí. ante todo eh, hay que tener seguridad en esa parte, porque eh, si lo metemos a lo mejor eh, de cierta manera que no es correcta, podemos tener hasta un, un accidente, ¿no? Excelente. Y aquí podemos darnos cuenta también de los diagramas. Bueno, vámonos un poquito más rápido. Vámonos a la parte de cofre, la de aplicación el 1106-1107. 11 11 1124 guía de cofre. ¿sí? El 11019 que es el buje de bisagra. Y en este caso para este aplica el gancho de cofre el 11097. La aplicación dos piezas. Tenemos aquí la ubicación de dónde va cada componente. En la parte de cabina, si tú te das cuenta, pues ya también hay una pequeña variación, variación ya de, de, en este caso, de soportería de cabina. de cabina. Mientras que en el Century veíamos el 11075 o 11 1110, aquí ya estamos viendo el 1179 eh, o el 11.127. Correcto. ¿sí? Este también lo vamos a encontrar en Cascadia. Y pues la aplicación del 1136 o el 1132 en el caso de traer un tensor o en este caso el buje, ¿no? El reemplazo del, del buje para el tensor. 11021, soportería de radiador. Igual, este pues aplica para esta ah. unidad todavía. En caso de que traigamos un motor Cummins, ya si traemos el, el dd 15 puede haber una pequeña variación. Sí, sí. Aquí es muy importante identificar el motor y identificar realmente, no nos vayamos tanto así de ah, porque me dijeron que es. Un Century o es un Columbia va a traer esto, no. Hay que eh, hacer un checklist, una calidad. revisión para verificar que efectivamente sí traiga este tipo de componentes real. Sí. El Gardán, lo mismo, lo que platicamos: 40.074, 18.002, 40.197 y 11.772. Esto sí. pues va a ser muy común en este tipo de tractocamiones. Los frenos, prácticamente lo mismo, parte trasera de los frenos. Quinta rueda, exactamente lo mismo, de configuración de equipo original y los otros componentes, esto también lo vamos a encontrar en otra en el último modelo para hacer un poquito más dinámico esto y pues aquí tenemos ya la parte del Freightliner Cascadia aplicación, los componentes o códigos que nosotros tenemos para este tipo de unidad suspensión delantera, AirTec, sí, en caso de que tengamos esta suspensión neumática suspensión mecánica, ¿sí? tenemos esta aplicación obviamente Suspensión trasera, aquí estamos hablando de la eh, ¿sabes? Eh, bueno Fast 2 Airliner, Ajá, los mismos componentes. Diagrama, obviamente, aplicación, pero aquí ya entramos, eh, ya entramos en el motor. Aquí estamos hablando de DD15. Eh, este motor, si te das cuenta, hablamos del 1116, parte frontal, parte trasera, 149. Pero estamos hablando del 1149, es muy importante que sepamos que es desde 2015, posiblemente algunos 2016, ya de ahí emigra al siguiente código que es el 11, 179. Exacto. Y de ahí para pues lo más actual hasta de el momento. Y como te mencionaba, nosotros manejamos el puro núcleo. Sí, en este caso, el núcleo y pues obviamente, si ustedes gustan acercarse a nuestros centros de servicio, con mucho gusto podemos atender, podemos apoyarlos en la instalación y desinstalación de este tipo de soportes. Perfecto. Aquí podemos darnos cuenta de su instalación. Obviamente tenemos el diagrama o tenemos, en este caso, imágenes reales de dónde va ubicado, ¿sí? para que pues, le, le presten atención, estén atentos. Obviamente esta es una eh, viendo de abajo hacia arriba esta imagen, porque pues, obviamente sí. se queda en la parte eh, abajo del radio, por decirlo de esa manera. Y pues a, a lo mejor a veces nosotros pensamos que la toma es <risa> es el, eh, aérea, ¿no? Pero no, realmente es la parte inferior. Qué excelente. ¿Sí? El cofre, para esto tenemos esta guía de cofre 11 177. obviamente dos piezas, aplica para esta unidad. Cabina, aquí sí podemos darnos cuenta que tenemos el 11127, 127 11 179 la aplicación y pues la tornillería en este caso es de, eh, estamos hablando de 5 octavos y un torque de 180 libras-pie. Tenemos aquí las imágenes donde aplica, ubicación, obviamente lo vamos a ver en la parte lateral de, de, nuestras, cabinas. de nuestras cabinas. Y tenemos aquí un soporte para radiador, el 50.056, esta va obviamente si tú te das cuenta cómo cambia las otras unidades, ¿no? Las y aquí tenemos aquí tenemos prácticamente las imágenes de cómo aplica este tipo de, de soporte. Cardán, lo mismo, lo que hablábamos Juan. Frenos, igual los mismos componentes, ahí de acuerdo a lo que requieran, en este caso la configuración que ustedes requiera Quinta rueda igual de equipo original y los otros componentes, en este caso el 11.140 140 y 11-6-11. Y pues bueno, eh, realmente es, como les mencionaba es muy importante eh, decirles que este tipo de aplicaciones o nosotros nos basamos mucho sobre equipo original. Si tienen alguna duda, algún comentario que nosotros podamos apoyarlos. Con gusto. Tendremos algunas preguntas... ¿Para resolver? Correcto. Bien, en el caso, siempre resaltamos este tema que eh, la soportería de motor, en este caso para Freightliner, es... Eh, tenemos eh, el recambio del núcleo uh -huh. para que nuestros clientes pues eh, tengan la confianza de hacer ese cambio y utilizar la parte metálica, ¿verdad? Es, en este caso la base, lleven su base al centro de servicio y que puedan hacer el cambio del, del, del núcleo. Es correcto, de hecho este, lo ideal es eso, nosotros tenemos, contamos casi la mayor parte, si no es que totalmente los, los soportes que nosotros manejamos tenemos herramientas, eh, nuestros centros de servicio están capacitados precisamente para saber extraer e instalar eh, este tipo de tanto, no nada más de soportería, eh, de motor o de cabina, sino también de suspensión. Es, es, es muy importante mencionarlo nosotros obviamente detectamos traemos sabemos si están dentro de parámetro, de tolerancia, en este caso los componentes que nos traen los clientes y de ahí de, eh, nosotros verificamos y analizamos si efectivamente es viable o ya no es viable eh, esa suspensión, porque muchas veces pues, ¿qué hacemos? a, su, a veces hacemos eh, ciertas modificaciones afuera para contar de que siga nuestra unidad en, en funcionamiento o que nos tal vez ese componente, pero lamentablemente ya está fuera de parámetro, entonces es importante todo eso Una de las preguntas que nos hacen frecuentemente y que por ahí también puede estar es, eh, ¿es la misma dureza para una cabina que para un soporte de radiador? Mira, puede haber variaciones, esto de acuerdo, eh, casi la mayor parte de la soportería, tanto de motor como de cabina, estamos hablando de una dureza 70 Shore A, muchas veces puede haber peque pequeñas variaciones, tal vez por la configuración que pueda traer, puede traer hasta una 60, en algunos, ¿no? Entonces, como también en, la, en el caso de suspensión, puede, a lo que comentaban hace rato los compañeros, puede traer una dureza 80. Entonces, todo va de acuerdo, todo de acuerdo. Recuerden que nosotros calculamos y medimos eh, este tipo de componentes de acuerdo a los esfuerzos que va a traer o a los que va a estar este, sometidos. Y esto nos va a dar precisamente ese tipo de dureza, sobre todo de equipo original, que es cuando nosotros Exacto. calculamos esa parte. Todo es en base a equipo original. Es correcto. Excelente. Sí. Vale. El cargador de Troy, creo que hay una duda por ahí. Lo vamos a lo vamos a poner para resolver esta inquietud que se tiene. Ok, de, está, bueno, por ahí nos comentan que hay una pequeña, eh, pre, bueno, más bien una pregunta respecto a... Cargadores de Detroit. De, el motor de de Detroit. Detroit. Ah, el Detroit, dice, sí, DD el de, DD15. Estamos, de, estamos de, hablando en este caso de Cascadia. Sí. Ok, por supuesto. Eh, bueno, para los que tienen esa pequeña duda de nuestro motor eh, DD15 que lo trae los Cascadia. Eh, tenemos los siguientes eh, bueno, como mencionaba en la parte frontal estamos hablando de que vamos a traer el código 1116 uh -huh. obviamente una pieza un torque de 80 libras para un tornillo de 5 octavos sí pero aquí tenemos dos tipos de eh, aplicación, sí, aplicación. Eh, eh, estamos hablando de 1149 el 1149 lo vas a traer en unidades 2014-2015 aproximadamente ¿sí? y Posiblemente también algunos... Bien, meses. Si no estoy mal, 2008 al 2015, la configuración de este... Todo va todo ah, de acuerdo también si traemos este, este tipo de motor, porque recuerden que puede haber alguna... configuración puede traer eh, el ISX de Cummins. Cambios, y cambia totalmente. totalmente. Ajá, pero si estamos hablando del DD15, nos sí. vamos a traer prácticamente este, este tipo de, de soporte. Y también si tú te das cuenta que algo que sí si, si, quiero re, reiterar o, o mencionar es el torque, aquí estamos hablando de un tornillo de tres cuartos, ese es un tornillo estándar, Correcto. y un torque de 286 libras eh, pie, uh -huh. cambia totalmente la, la... para los modelos 2016, 2017 2018, estamos hablando del código 1179 aquí también Y yo, eh, milimétrico estamos hablando de un paso de m18 por 1.5 de diámetro no en este caso entonces cambia totalmente. cambia totalmente no pensemos que porque el hecho de que eh, tengamos este 1149 y podamos sustituir el 79 porque si sí es posible pero tendríamos que cambiar la tornillería toda la tornillera es así. correcto y el torque correcto obviamente Excelente. alguna otra duda comentario respecto a este tipo de soportes sobre todo para el dd15 Estamos bien, excelente. Pues bien. perfecto, pues, por, por mi parte eh, les agradezco que, que pues, nos hayan escuchado, nos estén viendo. Eh, es muy interesante poderles dar este tipo de información y pues bueno, regresamos con el ingeniero por acá que nos está apoyando en este caso. Bueno, presentaciones. Muchas gracias, gracias César, gracias, gracias Juan Manuel que nos visita desde Guatemala. Este, a todo el equipo, muchísimas gracias, los esperamos. Para la próxima charla posiblemente será en tres semanas. Estamos buscando para la fecha de la tercera semana de agosto, eh, en el cual vamos a empezar con nuestra plática de productos en Kenworth. Así que cualquier detalle, pues eh, favor escríbanos. Estamos abiertos para todas sus consultas y les agradecemos de antemano pues haber estado con nosotros. Así que muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.